Hola a todos y bienvenidos a Dansten, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy continuaremos con el curso número 2 de termodinámica y si no has visto el primero te invito a que vayas y mires todos los temas que hay en esta primera parte de termodinámica. Ahora veamos qué temas se van a trabajar en este siguiente curso. Bien, genios, estos son los temas que nos vamos a concentrar en todo lo que respecta al curso de Termodinámica 2. Vamos a trabajar toda la parte de conceptos de sistemas cerrados y abiertos, problemas de aplicación de estos tipos de sistemas, la ecuación de Antoine, que es una ecuación muy importante a la hora de calcular la presión de vapor, las ecuaciones de estado, vamos a ver muy a fondo este tema, y por último la, los problemas de aplicación de ecuaciones de estado el día de hoy vamos a concentrarnos en toda la parte de conceptos de sistemas cerrados y abiertos veámoslo comencemos con este primer sistema tenemos el sistema cerrado cada vez que nos hablen de un sistema cerrado tenemos que tener muy en cuenta que siempre va a haber cambio en lo que tiene que ver con el volumen o sea que el volumen va a cambiar y esta fórmula rige un sistema de tipo cerrado calor menos trabajo es igual a un cambio de energía interna no olviden que ese delta U significa cambio de energía interna para que lo diferencien bien ahora si es un cambio de energía interna entonces podemos coger esta ecuación y reemplazar la siguiente forma eso sería Q menos W es igual a una energía interna final o 2 menos una energía interna inicial y esta ecuación se podría plantear como una ecuación para un sistema cerrado pero debemos tener en cuenta varias condiciones una de tantas es la presión la presión puede cambiar vamos a analizar cómo puede afectar la presión utilizando esta ecuación tenemos esta primera consideración para el sistema cerrado, que la presión sea constante. Siempre que tengamos un sistema cerrado con presión constante, el trabajo se nos convierte en lo siguiente. La presión va a ser constante y cambio de volumen que sería volumen 2 menos volumen 1. En algunos textos aparece como un delta V, pero es la diferencia de sus volúmenes. Ahora, reemplacemos este trabajo en esta ecuación. Nos quedaría Q menos presión que multiplica volumen 2 menos volumen 1 No olviden que esta presión podría ser una presión 1 Y como es una presión constante, pues va a ser igual a una presión 2 Y viceversa, digamos, podemos dejar como una presión constante, digamos la que sea P1. Y esto va a ser igual a U2 menos U1 Efectuamos la operación quedándonos que el calor Menos por más nos daría menos P1 por volumen 2 Menos por menos nos daría más P1 por volumen 1 Y esto igual a energía interna 2 menos energía interna 1 Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el calor Esto que está restando lo vamos a pasar a sumar Y lo mismo con ese término Quedando que Q va a ser igual a U2 vamos a agrupar, esto está restando, pasaría a sumar más P1 por volumen 2. Y el otro lado nos quedaría menos U1, esto está sumando, pasaría a restar P1 por volumen 1. Y pues teniendo esto acá, podemos dejarlo así, Q es igual a U2 más P1 por volumen 2, menos, podemos Dejar el signo y encerrar esto en paréntesis Quedando menos por menos nos daría más Quedando U 1 Menos por menos nos daría más P1 por volumen 1 Y podemos ver lo siguiente Cuando tenemos este caso de ejercicio Podemos ver que esto Representa una entalpía Como la presión es constante Podemos acá decir que esta sería una presión 2 Y acá una presión 1 Es indiferente no olviden que la presión aquí es constante, entonces esto se convertiría en una entalpía. O sea que la entalpía sería igual a U más P por B. Entonces podría convertir esto a Q igual, como estoy hablando? de U2, P1, v 2 no olviden que este se podría hacer P2, quedaría como una entalpía 2 menos... Y todo esto quedaría como una entalpía 1. Quiere decir que la ecuación de calor se nos convierte en entalpía 2 menos entalpía 1. ¿Y cómo lo podemos representar de otra forma? Podemos decir que Q va a ser igual a un cambio de entalpía. Cuando estemos hablando de presión constante. O sea que esta ecuación se nos convierte en algo mucho más simple que es esto. Veamos una siguiente condición. Ahora tenemos el siguiente caso, para resortes. Aquí tenemos que tener en cuenta que la presión ya no va a ser la misma, la presión va a cambiar. Entonces, el trabajo para este caso va a ser igual a la suma de las presiones, entonces presión 1 más la presión 2, por un cambio de volumen, en este caso un delta V, o volumen 2 menos volumen 1, todo esto sobre 2. Quiere decir que cuando reemplacemos acá, esta fórmula de trabajo va a cambiar, y tendríamos que poner lo siguiente, y luego despejar en este caso, si nos piden la energía interna 1 o la energía interna 2, o en su defecto también podría ser el calor. O sea que en eso cambiaría la ecuación para este sistema cerrado. Veamos una tercera condición. Ahora tenemos la siguiente condición Temperatura constante En este caso esto aplica mucho para gases Entonces tenemos calor, trabajo y cambio de energía interna Siempre va a variar el trabajo Ahora, el trabajo en este caso cuando hablemos de gases Vamos a tener esta ecuación M por R por T No olviden que la temperatura aquí es constante Y vamos a multiplicar esto por el logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1 donde m va a ser la masa de ese gas r va a ser la constante de los gases ideales en las unidades correspondientes t va a ser la temperatura entonces cogemos el trabajo y lo reemplazamos en esta ecuación y hacemos lo mismo despejamos sea el calor sea energía interna o lo que nos esté pidiendo el ejercicio posteriormente haremos ejercicio sobre sistemas cerrados pero ahora solamente vamos a concentrarnos en esta parte conceptual tenemos ahora esta condición 4 volumen constante entonces tenemos que calor menos trabajo es igual cambio de energía interna importante aquí recordemos la fórmula de trabajo es igual a la presión por un cambio de volumen pero, si dice que el volumen es constante, quiere decir que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Por ende, esto se nos va a cancelar y esto va a dar 0. Haciendo que el trabajo, pues 0 por la presión nos va a dar 0. Entonces, la fórmula cambiaría. Ya no tenemos en cuenta el trabajo y nos quedaría que el calor es igual a U2 menos U1. Y esto es porque es una condición a volumen constante. Veamos una siguiente consideración. Siguiente consideración a tener en cuenta. Adiabático. Cuando estemos hablando de adiabático es porque no hay pérdidas de calor. O sea que el calor debe ser igual a cero. Siendo así, este término se nos cancelaría porque valdría cero. Entonces nos quedaría menos W es igual a U2 menos U1 podemos multiplicar todo por menos 1 para cambiar el signo nos quedaría W positivo y esto se invertiría quedaría menos U2 más U1 y pues para organizar mejor nos quedaría que el trabajo es igual a U1 menos U2, entonces esta es la ecuación en caso tal que tengamos un proceso de tipo adiabático en un sistema cerrado, veamos una siguiente consideración del sistema cerrado ahora tenemos la siguiente consideración un proceso politrópico este tipo de proceso aplica en todo lo que respecta a los gases y pues recordemos que si estamos hablando de un sistema cerrado nos imaginaríamos un tanquecito totalmente cerrado o sea que todo ocurre internamente en él pero cuando hablamos del proceso politrópico ocurre lo siguiente digamos aquí tenemos algunos gases y ellos empiezan a transferir energía dentro de este sistema interno y a su vez esto también afecta la parte exterior, entonces acá tenemos cambios en el exterior y también en la parte interna, entonces cuando ocurre eso a ese tipo de proceso se le conoce como un proceso politrópico y como se analiza entonces tenemos lo siguiente Vamos a hablar de que tenemos una presión 1 por un volumen 1, digamos unas condiciones iniciales elevadas a un término N. Que a su vez lo podemos igualar a una condición 2 que sería una presión 2 por un volumen 2 y también elevada a la N. Y esto en realidad se convierte en una constante. Entonces podemos relacionar esto con una constante, puede ser la constante C o, o cualquier variable que ustedes quieran ahora teniendo en cuenta esto entonces el trabajo se calcula de la siguiente forma el trabajo viene dado por la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1 sobre 1 menos este término que tenemos acá en este caso sería n entonces esta sería la fórmula del trabajo Entonces con ello, lo reemplazaríamos acá y calcularíamos ya fuera el calor o alguna de las energías internas. Entonces, de esta manera lo hacemos para determinar el trabajo. Ahora vamos a analizar dos formas de trabajo que se deben tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con los sistemas cerrados para así continuar ya con la parte de sistemas abiertos. Antes de continuar con lo que tiene que ver con la parte de sistemas abiertos, vamos a analizar un poco la parte del trabajo. Existen dos casos de trabajo a tener en cuenta. Uno, cuando en este caso tenemos un pistón que va subiendo, se genera un trabajo de expansión. Por ende, este tipo de trabajo siempre va a ser de tipo positivo. Pero, ocurre lo contrario, en el cual empezamos a hacer una especie de compresión. Miren que el pistón está bajando y como se comprime, en este caso el trabajo ya no va a ser positivo sino que va a ser de tipo negativo, es importante, siempre que tengamos un trabajo de expansión, trabajo positivo y cuando tengamos una compresión vamos a tener un trabajo negativo, ahora sí, concentrémonos en lo que tiene que ver con los sistemas abiertos, muy bien genios, espero que toda la parte de sistemas cerrados haya quedado clara, luego veremos ejemplos prácticos de, esto, de estos sistemas Ahora vamos a concentrarnos en los sistemas abiertos Cuando hablemos de sistemas abiertos Ya aquí tenemos una variable que varía Y en este caso sería la presión Entonces la presión aquí es variable Como la presión es variable Podemos ver en este, en este esquema Podemos ver un tanque que tiene una entrada llamémoslo 1 Y una salida, en este caso llamémosla 2 Entonces tenemos una entrada y una salida Pero pueden a ver, más entradas y más salidas. Ahora, la ecuación que rigen los sistemas abiertos debe tener en cuenta lo siguiente. No vamos a considerar el calor, pero sí vamos a considerar el trabajo. Vamos a tener que menos W va a ser igual, no va a haber cambio de energía interna, o sea que no va a haber U2 y U1. Solamente habrá cambios de entalpía por las entradas y las salidas. Entonces tendremos H2 menos H1. Importante este signo, aquí hay que determinar cuándo entra y cuándo sale para saber si es positivo o negativo el trabajo Y lo podemos también relacionar como un delta de entalpía, o sea que menos W es igual a un delta H Veamos en qué tipos de equipos se pueden aplicar la parte de sistemas abiertos Bien genios, aquí podemos ver diferentes equipos que forman parte de los sistemas abiertos tenemos las turbinas, las bombas, no olviden que esto se aplica mucho para la parte de líquidos, los compresores que se utilizan para los gases, las calderas, ya sabemos que tenemos calderas de vapor o sistemas, diferentes sistemas y los condensadores, todos estos equipos son sistemas abiertos, veamos digamos dos ejemplos de cómo podría ser el análisis de la fórmula para una turbina y para un compresor analicemos estos dos casos de sistemas abiertos aquí podemos ver una turbina y aquí podemos ver un compresor entonces es el esquema de cada uno de ellos bien recordemos que una turbina se expande por ende genera trabajo y en este caso va a ser de tipo positivo no olviden que pues, cuando se expande es positivo mientras que el compresor, como su nombre lo dice, se comprime O sea que el trabajo que realiza el compresor En este caso va a ser un trabajo negativo Va a ser un trabajo negativo Ahora, recordemos la ecuación Vamos a tener que es menos W Igual a H2 Menos H1 Ahora, podemos reemplazar acá Nos quedaría menos W igual a H2 menos H1 la podemos especificar más dejando menos W es igual a la masa que multiplica una entalpía 2 menos una entalpía 1 no olviden que 2 es salida y 1 es entrada ahora bien el cálculo si despejamos acá y ponemos el signo negativo nos quedaría W igual a menos todo esto que aparece acá ¿qué quiere decir esto? cuando se resuelva la ecuación, vamos a encontrar que el valor del trabajo va a ser positivo, mientras que si lo vemos en el siguiente lado, para el compresor pues la fórmula va a ser la misma, pero a diferencia del trabajo que se obtenga aquí, este trabajo va a dar negativo, este nos va a dar positivo y este nos va a dar negativo, allí se puede explicar ¿Cómo se diferencia cada equipo? Entonces, este genera trabajo, en cambio este lo pierde o lo libera. Con esto daríamos por concluido el tema de sistemas cerrados y sistemas abiertos, todo en lo que concierne a la parte conceptual. Ahora, la próxima semana vamos a continuar con toda la parte de desarrollo de problemas para sistemas cerrados y luego